¿Cómo va? Hace unas semanas hice unas preguntas en Instagram Preguntándoles qué objeto se les ocurría para hacer fotos en casa Me respondieron un montón de cosas Y nada, les voy a mostrar cómo hago fotos con esas cosas Hay cosas que no tengo Y como son muchas las cosas que me pusieron Voy a hacer fotos con algunas de las cosas para que no sea tan denso el video. Así que ahora vamos. Bueno, vamos a arrancar con la primera foto. Como uno de, la, uno de los objetos que me pusieron fue espejo barra espejos. Lo que voy a hacer es usar unos espejos rotos. Estos. Tengo algunos pedacitos, en total chiquitos son cuatro. Se me rompieron el otro día, tuvo un incidente, se me cayó un espejo y bueno pasó esto eh, pero antes de tirarlo pensé que me interesaba hacer fotos con espejos rotos porque yo lo tenía pensado hace mucho me voy a poner una musculosa la idea es que no se vea ningún cuello ni ropa ni nada que sea solo mi cara desde arriba bueno puse en la cámara en el trípode arriba de una mesa iluminé con este velador que tengo puse los espejos así y desde la cámara se ve así solo se ve esta zona Bueno, otro objeto que me hicieron, que es el que voy a usar ahora, fue flores. Me gustan mucho las flores en, en sí. Eh, me parece algo muy, muy lindo, muy artístico y me encanta que sea natural. Eh, me encantan todas las flores de colores, las blancas. Me encantan, me encantan, me encantan. Entonces lo que voy a hacer, eh, voy a rebuscarme dentro de las opciones que tengo. No tengo un florero con flores, no tengo flores falsas, nada. Entonces lo que voy a hacer es... Eh, agarrar florcitas chiquitas que encuentre por mi casa, en el pasto, en algún arbusto, lo que sea y eh, ponérmelas en la cabeza como en la foto solo se va a ver mi cara, mi pelo y un poco de mi ropa el outfit que voy a usar para la foto va a ser eh, un bandeau negro con un enterito de jean Así fue como quedé con todo el outfit puesto. Me puse una flor en el bolsillo del enterito. Me puse unas plantas en la cabeza. No quedaron como pensaba porque no encontré flores. Pero me gustó como quedó. Y puse la cámara en un trípode enfrente mío. Una altura un poquito más alta de lo que estaba yo sentada. Con el Bluetooth del celular fui sacando las fotos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente foto. Lo que voy a hacer en la siguiente foto es unir muchos de los objetos que me pusieron, voy a unir las verduras, las frutas, platos, cucharas, vasos, un montón de cosas que van en la cocina, verduras, frutas, etc. Y voy a usar todo eso en una misma foto, voy a hacer como un fondo de una manta blanca que voy a usar una sábana, no sé cómo puede salir, no sé cómo lo voy a armar todavía, voy a empezar a improvisar ahora, así que vamos a ver. Bueno, en la siguiente foto voy a usar tres de los objetos que me dijeron que van a ser eh, velas caja de cartón y libros me dijeron, que, me dijeron la palabra libro voy a usar más de uno eh, voy a usar un par de velas y caja de cartón yo voy a usar una de zapatos blanca chiquita Bueno, y en la siguiente foto eh, lo que voy a hacer es hacer como que estoy colgando un cuadro. Me pusieron como uno de los quietos cuadro y me pusieron como si lo estuviese colgando casualmente. Voy a hacer literalmente eso y el outfit que, que voy a elegir ya lo tengo pensado. Voy a ponerme un jean medio tiro alto y arriba no me voy a poner nada, pero como voy a estar de espalda, solo se me va a dar la espalda y voy a estar eh, con un fondo de pared blanco colgando un cuadro. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, y vamos a empezar con la última foto. Lo que voy a hacer para esta foto me dijeron como uno de los objetos, shampoo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir a, a la bañadera, voy a poner una malla o un traje de baño y voy a sentar en el borde con shampoo en la cabeza. eso fue todo por hoy, poneme en los comentarios qué foto te gustó más eh, la verdad que me divertí mucho haciéndolo, gracias a todos y a todas las que se coparon a, a ponerme cosas eh, para hacer fotos, eso me motivó mucho a hacer este video, fue muy divertido y las fotos realmente superaron mis expectativas, pensé que iban que a quedar distintas, eh, me gustaron mucho y, y nada, eso, si te gustó el video dale like, me ayudas mucho y si querés seguir viendo mis videos, suscríbete a mi canal, chao